Ahora es el turno de Jackie Haas de Toledo, que quiere saber por qué le salen moscas en el sustrato que compró en la tienda de multiprecio bajo su casa. En primer lugar, hay que tener la certeza que el sustrato que estamos utilizando es de calidad y además su efectividad ha sido contrastada con la Os aconsejo que no recurráis al sustrato barato que venden en este tipo de establecimientos. Cuando se recurren a este tipo de productos no testados, nos arriesgamos a que ocurra lo que te ha sucedido, Jackie. Por eso lo mejor es acudir a tu grow más cercano y pedirle consejo a razón de tus peculiares necesidades. Nosotros, desde Top Cultivo, te aconsejaos el Heavy Mix, de la casa de abonos especializados en canavicultura, Top Crop. Heavy Mix es un sustrato sorprendente que está compuesto de fibra de coco de alta calidad, así como de una mezcla precisa de turbas rubias y negras. Ello hace que este sustrato presente una granulometría adecuada para la correcta retención de humedad y nutrientes. El perfecto cóctel de la mezcla se completa con la aportación de harina de lava volcánica y de guano de murciélago. Con el aditivo de arcillas expandidas se aporta mayor irrigación, mejor drenaje, aumento de la esponjosidad y reducción de la compactación. Además, las arcillas también colaboran de forma activa en la transferencia de nutrientes, dada su capacidad de hipercarbio iónico. Para evitar cualquier carencia, Heavy Mix está enriquecido con macro y micronutrientes, que asegurarán un aporte adecuado de alimento a las plantas incluso en su fase avanzada de floración. Os agradecemos que sigáis confiando en nosotros y recordad que si queréis que os resolvamos vuestras dudas, hacérnosla llegar a info arroba .tv. Salud y buenos humos.